ha sido un día bien especial para nosotros como equipo de la Universidad de Playa Ancha, el programa PASE, eh, porque hemos finalizado ya las acciones que teníamos planificadas para eh, el Liceo Politécnico de Quintero. Es el primer liceo en donde nosotros hacemos las jornadas PASE, en donde el equipo de orientación vocacional y también del área pedagógica eh, estuvimos todo el día... Eh, ...durante tres jornadas en el liceo... ...trabajando las habilidades del siglo XXI... ...y también trabajando... Eh, ...el proyecto postsecundario. Eh, el ciclo pedagógico es una metodología... ...que estamos implementando... Este año, ¿no es cierto? desde el pase de la Universidad de Playa Ancha, que consta de cinco etapas, donde principalmente buscamos trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria, en donde trabajamos eh, objetivos de aprendizaje que son los propuestos por el Mineduc, pero de diferentes contenidos o de disciplina, porque el foco no está tan centrado ¿no es cierto? en los contenidos como conceptuales, sino que precisamente en el desarrollo de habilidades. Eh, estamos muy interesados de seguir fortaleciendo el trabajo hemos visto acá en la presentación en el trabajo desplegado de los estudiantes y las estudiantes como este proceso que es el que desarrolla la universidad en tercero y cuarto medio a partir del programa permite ir favoreciendo un desafío grande que tenemos en la educación superior y en la educación en general en nuestro país que es garantizar las trayectorias educativas permitir el acceso de todos y todas las estudiantes que deseen eh, acceder a la la educación superior y eso eh, a partir de este programa se ve importantemente fortalecido. Eh, hemos visto cómo las experiencias y los cambios de paradigma que se están impulsando desde el Ministerio de Educación que tienen que ver con garantizar el derecho a la educación desde la justicia social, el desarrollo de una formación integral para los y las estudiantes y sobre todo también el fortalecimiento de las habilidades para el siglo XXI se han podido abordar desde la, el desarrollo personal y colectivo y también desde el el desarrollo del pensamiento crítico. Me parece increíble ya que básicamente podría decir que nos valoró a todos nosotros algo que yo nunca había visto, de que, hay, de que bueno, una, un grupo no haya valorado tanto y se haya preocupado tanto por nosotros. Como programa PASES estamos bien, contentos con esta finalización de actividades del programa PASES en el Liceo.